El 18 es el día patrio para nuestros hermanos chilenos y como es costumbre, los chilenos tienen largo feriado por delante y aprovechan hacerse unas escapadas. Viajan mucho por Chile pero también cruzan la cordillera y vienen a visitarnos. Es una muy buena costumbre que tenemos ...de intercambio cultural con los chilenos de alguna manera, ¿no? Sí. Nosotros nos gusta pasar para el otro lado de la cordillera... ...a ellos les gusta venir para estos lados... ...y disfrutar un poco de la provincia de Mendoza... ...por eso se espera una gran cantidad de chilenos... ...para este fin de semana y para toda la semana que viene... ...se espera mucho movimiento de chilenos... ...la Plaza Chile va a explotar como lo hace todos los años... ...en comidas típicas en buena música y eh, buen momento para festejar eh, las fiestas patrias. Así lo dice también la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia. Tenemos muy buena expectativa para este fin de semana. Según los datos que tenemos de, de, la, de las ocupaciones hoteleras, eh, estamos en un 76% de reservas en la ciudad de Mendoza. Quiero aclarar que esas reservas no son el 100% de turistas chilenos porque tenemos mucho turista brasilero y tenemos también algo de turismo nacional que nos están visitando. Pero esa composición de la reserva es de Chile, pero también es turismo brasilero que la verdad que desde que se han recuperado las rutas aéreas, eh, es eh, continuo y en la medida que hemos seguido agregando conectividad, cada vez llevan, llegan más. Y también vienen eh, turistas brasileros vía Buenos Aires y vía Chile. Este fin de semana tenemos gran movimiento en Mendoza con actividades culturales, cult actividades que propone la ciudad de Mendoza también, como lo proponen otros municipios. Tenemos un gran evento en el parque, tenemos actividades en, en la Plaza Francia de la ciudad de Mendoza. Recordemos que el turismo chileno le gusta mucho la ciudad, le gusta mucho lo urbano, las compras, la gastronomía, todos los ejes gastronómicos de la ciudad de Mendoza, de Maipú, de Luján, de Godoy Cruz con el turismo chileno se ven muy eh, visitados.